I don't. en el mal oye que tal ese es tu vale esto son это el yeah i yeah Ahí. eh ¡Gracias! La que tenía ¿Qué es de aquí Un cabello que un conejo Y. lo un conejo Un, conejo. un <ríe> Ah, ah, ah. ¿Qué? Si no quiere. ¿What? todo Acá No sé cuánto. Esto, Esto... Esto... así así así así acá 이렇게? Okay. 이렇게? Okay. Aí... Hmm. Ahí. Manos para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 Hola. Me han mi mansión. Tú te escondes. ¡Ay! No la quedo? Sí, sí. ¡Lo tengo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo, bingo! ¡Ven! Ven. ven. ven Para usted, señora Voy aquí. ¡Eh! ya! Ven. ¿No quieres así o no? Ahora sí. ¡Ah! Ah, ¡Ay! Que ta... ¡Para acá! ¡No! ¡Para allá no! Voy a allá Para allá, ven para acá, ven para acá, bien, bien, bien, bien. estás loco, <ríe> te tengo, bingo. Amores. A... <laughs> Venga, ya. <laughs> Pingo tiene dos conejos. A ver, ¿qué más? ¡Me espiro! Mm, Soy un mismo sué, espiro. Así de terminar. Soy